Primos del alma y del corazón Esto es Moda con el Atinol Con el gentil auspicio de Álvaro Moreno Pulemir Mango Massimo Dutti Lefties Bueno, la verdad es que aún no nos auspician Pero algún día Y empezamos con esta belleza De cabecita de Máximo Dutti Valorada en 29,95 euros con 95, Ideal de una tela Super cómoda Y bueno, al vestirla los si que no saben inglés pues nos trae este pantalón maquero la verdad es que es, es como ven en la parte de abajo tiene tubo que se lleva mucho en esta época además se lo agrupa bien a, a todo tu cuerpo y nos olvidamos de comentarles el precio el precio está en 19,99 y le pips nos presenta este gran te presentamos esta parca o trench que yo la llamaría chompa de Álvaro Moreno esta es la más cara, aunque bueno, no es tan cara porque regularmente tiene unos precios bastante elevados este en particular costó 59 euros con 95 y así finaliza nuestro video de hoy esto fue el segmento el atinol en la moda hasta un próximo video primos ¡Los queremos! ¡Chao!